Bienvenidos a este nuevo capítulo de Estructuras isostáticas. Los métodos que vimos para trazar los diagramas en los capítulos anteriores son válidos para vías rectas. Veamos cómo hacer en marcos o arcos contenidos en un plano. Los marcos generalmente soportan, además de corte y momento, esfuerzos axiales por más que las cargas sean perpendiculares a sus miembros. Consideremos el marco de la figura para ver cómo se transmiten los esfuerzos entre dos vías rectas conectadas por un nudo rígido. Para aplicar la convención de signos elegimos para cada barra cuál será el borde inferior que marcamos con una línea de puntos. Aislamos el punto D, que no tiene cargas externas aplicadas, realizando cortes a cada lado y exteriorizando los esfuerzos en las vigas y sus reacciones correspondientes sobre el nudo. Al plantear el equilibrio del nudo podemos ver que el momento se transmite sin modificaciones de una viga a otra, pero el esfuerzo normal de la primera viga se convierte en esfuerzo de corte en la, en la otra y viceversa. Si las vigas se unen con un, un ángulo arbitrario, los esfuerzos de corte normal cambian de acuerdo a ese ángulo. Sin embargo, el método de las secciones Puede ser utilizado como en los capítulos anteriores, teniendo en cuenta que la resultante de fuerzas se debe proyectar según la dirección que tenga el eje de viga en cada punto cortado. Tracemos los diagramas del marco de la figura, para el que especificamos las reacciones. Para los diagramas del tramo BD, podemos trabajar como en una viga recta, donde los esfuerzos verticales serán normales y los horizontales de corte. El corte en el punto B tiene un valor de 2F, igual a la reacción horizontal hacia la derecha. Como la carga distribuida va en sentido contrario, el corte disminuye desde el punto B hacia el punto D. Y como la resultante de la carga distribuida es igual a 2F, el corte llega a un valor nulo en D. En cuanto al normal, este tramo tiene una tracción constante de 3 medios de F ya que no hay cargas axiales dentro del tramo. En cuanto al momento, es nulo en el punto B, ya que el apoyo está articulado y no hay momento concentrado aplicado en el extremo. Como nos indica el diagrama de corte, el momento tiene pendiente máxima en B y su pendiente disminuye sin cambiar de signo hasta ser nula en el punto D. Al cortar en un punto genérico del tramo BD, el momento resultante es antihorario lo que nos indica que el tramo BD se flexionará de esta manera. Como vimos, el corte y el normal del tramo BD se convierten, respectivamente, en esfuerzo normal y corte en el tramo DC. Ambos diagramas tienen valor constante sobre el tramo DC, nulo para el normal y de 3 medios de F para el corte. El momento se transmite sin cambios por el nudo D por lo que ya tenemos el valor en un extremo. Vamos a calcular su valor en el otro extremo para unir ambos puntos con una línea recta, ya que si el corte es constante, el momento es lineal en ese tramo. Para esto, realizamos un corte en el tramo CD y escribimos la ecuación de momento. Luego, la evaluamos a una distancia X igual a 2A, es decir, por el punto C, lo que es igual a AF negativo. El sentido propuesto del momento en el punto de corte es horario y el resultado numérico es negativo lo que nos indica que efectivamente actuará en sentido antihorario y producirá tracción en la parte superior de la viga es decir que el momento cambia de signo y parte del tramo se flexiona de forma cóncava y parte de forma convexa El resto de los diagramas se puede trazar como en vigas rectas si cortamos en los tramos AC y AC y consideramos las partes distales al trazar diagramas en un arco circular como el de la figura tendremos que tener en cuenta que la tangente al eje cambia de un punto a otro del equilibrio del arco completo surge que las reacciones en A y en B son un cuarto de F hacia abajo y hacia arriba respectivamente cortando en un punto genérico cuya posición se define por el ángulo φ podremos calcular el esfuerzo normal y el corte con la proyección de la reacción del apoyo A. Para el momento es necesario calcular el brazo de palanca, que será igual al radio menos el radio por el coseno de phi. Las expresiones entonces quedan de esta manera. Las mismas son válidas hasta la sección donde está aplicada la carga F, es decir, para un ángulo phi de 30 grados. Para calcular los esfuerzos en el resto del arco, planteamos el equilibrio de la porción derecha del mismo. La posición del corte estará definida por el angulotita, que es el complemento de fin. Planteando equilibrio, los esfuerzos quedan determinados de manera similar, con la diferencia de que las expresiones son válidas hasta un angulotita de 150 grados. Los diagramas quedan determinados entonces de esta manera. Notemos que el salto en los diagramas de corte normal corresponden a la fuerza F por el seno y coseno de 30 grados, o sea, un medio y raíz de 3 sobre 2, respectivamente, que son las proyecciones según el eje de la viga y su normal. Hemos visto entonces cómo generalizar el procedimiento para trazar los diagramas para estructuras de vigas en el plano. Veamos en el próximo capítulo qué sucede con los esfuerzos en vigas de estructuras en el espacio.